Cinnamon, toma uno. Le gusta la cerveza. Más que un tonto es un lapicero. Madre mía, así vas a acabar. El poder. De vez en cuando, y cuando está de resaca, intenta de ver un partido de chocolate. Hay una poca china y una poca falta. ¡Fantástico! Le gusta fumar. fortuna. aquí claro. ponga que fumar por infertos, eso le, le da igual. <risa> es pues esto? Hueco. Esto es una tinaja. Del verbo atirajar. Esto es manchego. Esto no se rompe, mira. Pacino, hermano. Mis dos manos y una poca aguantada para dejarte de, de, de eso. Que la reima la reíma es muy difícil de sacarla Mira. espérate que. Mira. Esto no se rompe, ¿sabes? Nunca. Así una de este tamaño, un poquito, un poquito mayor, me he encontrado ahí a mano izquierda, Pero llena de vino, nada más que para almorzar, llena de vino, eh, los manchegos ven ¿eh? vino y comen queso, manchego, porque ese de Burgos, ¿no? Manchego, ese de Burgos no nos gusta, los manchegos, no sabía nada. ¿Aló? ¿Eh? <risa> Eso no. Esto ha sido, pues, un intento de bombardeo de Hermelo's War. Aquí ya ha pegado unos chinazos manchegos. Pues sí, chinas. Como esta. Tengo una china, ¿vale? ¡Cabrón! Encima es que me ha sacado con el pan duro que me he comido hoy. Será cabrón. Eso. A la mierda. Hay mucha mierda. Mucha mierda, eh. ¡Shhh! Y yo. Voy a ir a comerme un sándwich. ¡Hasta luego! in <laughs>